Hola, bienvenidos a este cuarto vídeo en el que explicamos cómo hacer un juego sencillo con GameMaker. En los tres vídeos anteriores hicimos ya esto, que llamamos hasta ahora, un juego con un botón Start y al entrar una nave espacial que se puede mover en las cuatro direcciones gracias a los cursores del teclado. En este vídeo haremos dos pantallas nuevas que nos harán falta después, una para cuando se pierda en el juego y otra para cuando se gane en el juego. Bien, para empezar a hacer estas pantallas, primero haremos su fondo. Nos vamos a Backgrounds, le damos a Crear Background, y este lo vamos a llamar PCK Game Over, para acordarnos que va a ser el fondo de la pantalla en la que has perdido. Le doy a Load Background, para ir más rápido ya me he descargado un fondo, para cuando perdamos, y lo voy a editar para ponerle un texto, con la rueda del ratón, puedo cambiar el tamaño, y le voy a poner el texto... Eh, game over, lo voy a poner por ejemplo por aquí, por aquí arriba, voy a elegir un tamaño grande, porque esta imagen es muy grande, tamaño por ejemplo 200, y a ver cómo queda en amarillo, game over, bueno no queda mal, teniendo en cuenta que luego voy a poner el resto de, de color de fondo de color negro, vale esto por una parte, ok, y ahora voy a crear la room Game Over. Me voy a Rooms, botón derecho, crear room. Esta room la voy a llamar Room Game Over. El tamaño que le voy a poner va a ser de, mil, de, 700 por 1200, perdón, de 1200 por 700. Y en Background, backgrounds le voy a poner el Background Game Over. ¿Vale? Le voy a dar a stretch para que se ajuste al tamaño de la pantalla. Y le voy a poner que el fondo sea azul oscuro o negro para que para que quede mejor. Aquí, lo elijo aquí en color, en background color. Y le doy a, por ejemplo, a negro. Puede quedar bien negro o incluso azul oscuro. Ah, negro queda mejor. Vale, pues esta va a ser la pantalla game over. Y vamos a crear otra pantalla que sea para cuando se gane el juego, cuando se complete el juego. Creamos el fondo, botón derecho, crear background, voy a llamar back, pues win, por ejemplo, para acordarnos que es cuando se gana en el juego, load background, y ya he descargado previamente una imagen desde Open Clip Art para cuando se gane en el juego. Le voy a dar a editar, lo mismo, y, y vamos a escribir un texto en alguna parte de la imagen también en tamaño 200 eh, lo vamos a dejar eh, como estaba antes le damos a texto y vamos a el juego completado o juego acabado okay. completo juego completado vale ok ok y ahora creamos la room. Botón derecho encima de room. Crear room. Tamaño 1200 x 700. El nombre le vamos a poner room win. Para recordarnos que es la room que aparece cuando se gana. Y me vengo a backgrounds. Y voy a poner el background que acabo de poner. De crear. Le doy a stretch. Para que se ajuste el tamaño de la imagen. Y esto aparecerá cuando se gane en el juego. Bien. Vamos a ponerle otra cosa a esta rooms que acabamos de crear, que son los botones para volver a jugar y el botón para salir de la aplicación el botón para empezar a jugar podemos usar el mismo botón start que ya habíamos creado el mismo objeto además, porque cada vez que le damos a ese objeto empieza el juego me vengo a la room game over y puedo ponerle directamente el botón start donde yo quiera por ejemplo le ponemos aquí por si se quiere empezar otra vez a jugar y podemos hacer lo mismo con la run en la que ganamos, nos vamos a objetos, y el objeto start lo ponemos en un sitio aquí, por si queremos volver a jugar, y vamos a crear ahora un botón para si queremos cerrar la aplicación, porque ya hemos, nos hemos cansado de jugar y queremos cerrar la aplicación, para eso creamos primero su sprite, voy a darle a crear sprite, y lo voy a llamar SPR -S. a ver, pues se me ha borrado, eh... Crear Sprite. SPR. Exit. Para saber que este Sprite es para cuando acabemos el juego. Lo voy a cargar. He cargado eh, he descargado la imagen de un botón sin el texto. Vale, coge ese botón. Y como le pongo el texto. Le doy a Edit Sprite. Doble clic encima de él. ya ahora elijo el tipo de letra que quiera. Voy a volver a elegir este tipo de letra. Con un tamaño 36. Aceptar un texto en negro, y voy a poner aquí exit, así, previamente a este vídeo, el botón start le he cambiado el texto para dejarlo con el mismo tipo de letra, aunque no he hecho el vídeo sobre ello, pero en el botón start le he puesto el mismo tipo de letra, bien, por ahora voy a crear un objeto, crear objeto, y va a ser obj exit, para finalizar el juego, ¿Qué sprite le voy a poner? Le voy a poner el sprite que acabamos de crear. ¿Y qué, mm, qué acción va a hacer cuando se pinche sobre él? El evento va a ser mm, tocarlo con el dedo o pinchar sobre él con el ratón. Le exprese. Y la acción va a ser finalizar el juego. Para ello, nos vamos a Main 2. Y en las acciones de Game, tenemos una que es en Game. Pues la ponemos pinchando con el botón derecho, la podemos poner. Le damos a OK. Y ya cuando se pinche en este botón, el juego se para. Voy a poner uno de estos botones en la pantalla Game Over. La run de Game Over. Lo pongo así más o menos, que queden centrados los dos botones. Por si queremos volver a jugar este botón y por si queremos salir este botón. Y lo voy a poner también en la run donde hemos completado el juego. Voy a poner objeto S. Y por ahora lo dejamos ahí. Todavía está en esta room, no vamos a poder acceder porque hemos programado nuestro juego todavía para que se gane o se pierda. Pero eso será cosa de los próximos vídeos. Saludos a todos.